Así que no va a poder ser el pique, pero me hubiera encantado, ¿eh? Me hubiera encantado, la verdad. Yo debo decir, y no es coña y no es coña, que no tengo claro del todo el salir, ¿eh? Y tengo los billetes comprados para Italia, tengo todo, pero no tengo claro del todo el competir. Ayer se lo dije a mi mujer y dije, no, no sé, no sé qué va a pasar. O sea, se supone que compito dentro de tres semanas y aún no lo tengo claro, ¿eh? ¿Y eso por qué, tío? ¿Por qué? Eh, apatía total, macho. O sea, no sé. O sea, cero, cero ganas de competir. O sea, sigo entrenando fuerte, en la dieta es súper estricta, el físico está. Pero ni siquiera os digo eh, mentalmente que esté mal. No, no. O sea, estoy bien mentalmente. No, no, estoy, no estoy como la otra vez que acabé en el psiquiátrico. Vamos. Pero simplemente, tío, es que... Es que no me apetece, tío. Es que, es decir, es que... No he asumido ya perfectamente que no cumplo el criterio de lo que se busca. Entonces, digo, subieron a un campeonato para quedar último en un regional. Entonces, lo que, no. lo que tienes es motivación. No, motiva motiva motiva o sea, escúchame, Raúl. Si por mí fuera, me ponía o sea, si, me, si me dicen que estoy tosco, si por mí fuera, compitía mañana con 5 kilos más. Pero el competir sabiendo. O sea, por ejemplo, mi mujer, que mi mujer es la más crítica. Me dijo, tiene la cintura más ancha, pero pues está más grande otra vez. Y a mí eso me mola. Pero luego pienso, digo, ¿de qué me sirve esta? O sea, es nadar contra corriente, tronco. Y los peces que nadan contra corriente se ahoga. Entonces, prepararme para un regional, para quedar último, tío. Yendo en lo que yo estimo que es mejor forma para mí, pues, eh, estoy fuera del juego. Entonces, eh, no, sé, no sé si al final, al final que decido, la verdad. Mira. Hay una cosa que sucede que hay culturistas de, de deporte, de deportistas y culturistas de escenario. Los Hoy en día, en según qué federación, hay mucha diferencia entre el culturista de deporte y el culturista de escenario. Eso yo creo que todos lo sabemos, que hay gente que va pasado de forma, con mala forma, eh, gordos, con poco trabajo hecho, la espalda no, le, no la tiene bien y tal, pero tienen estructura bonita y ganan y demás. Bueno, cosas de esas. Pero no se sé, acaba el mundo en una puntuación, en un criterio. No sé si entiende lo que te quiero decir. O sea, hay más sitios donde poder ir. O sea, Peter Mollard ya era Peter Mollard antes de pisar NPC. Y sí, era no, bueno. Sí, Era sí, bueno sí. en el otro lado y es bueno en NPC. ¿Entiendes? O sea que. Sí, no, si visto así, sí, pero es que, a ver, es que el panel de jueces, es el, por ejemplo, el panel de jueces en NPC es el que es. Entonces, ya han puntuado tres veces en España. Eh, no, no has quedado mal. No has quedado, ¿Eh? mal las veces que, no, no has quedado mal las veces que te han puntuado. Sí, a ver, gané el máster, gané el, el regional, pero tampoco había, un. A ver, fue un campeonato que no hubo nivel. Y sobre todo el feedback que. Yo hablo del feedback que me han transmitido, no de puestos. Al final, los puestos sabemos que son un poco anecdóticos, pero hablo del feedback que me han transmitido y no es muy alentador. Entonces, claro. Eh, o, sea, que, o sea, lo único que me insta a competir ya es un poco menos porque no más. Fíjate lo que te digo. No, no, es en serio, es en serio lo que estoy diciendo. O sea, porque a mí al competir y a mí al quedar último contigo, con el stepa, con, con cuatro o cinco tarugos, a mí me suba la polla. Pero, macho, pero es que, o sea, ¿por qué salir a medirte y yo luego miro mi foto y yo, mira, pues estaba grande? O al sea, final no te queda eso, ¿no? Porque al final te acuerdas de, de ti y no del puesto ni de nada. Es, como digo, es anecdótico. Pero, hostia, macho, es que es lo que te digo, como el feedback que me transmitieron yo entiendo que el físico ya no va por, por, por los derroteros que se están buscando, ni en uno ni en otro no estoy, estoy hablando de NPD pero podría decir bueno, de hecho yo me fui de IFBB por eso, entonces claro tío, es que estoy ahora mismo que estoy como pues eso, un pez fuera del agua que no sé para dónde tirar, porque sí, lo que sí. no voy a hacer es, ya intento una vez ser estético y, y tendría que volver a nacer para ser estético Escucha, y si haces una lectura contraria de decir, bueno, el feedback que me has dado es negativo pero luego los puestos que estoy consiguiendo son buenos pero cuando he quedado buen puesto es porque no había gente, porque en el internacional me zurraron, pff, creo que el. No sé, de los últimos. Vale, vale. Mira, Sergio, vamos, ¿sabes, ¿sabes, ¿Sabes, Sergio? Mm, el consejo que yo te puedo dar. Eh, pasa de todo, prepárate como y busca el físico que tú quieres. Eh, disfrútalo. Disfruta la experiencia, ahora sí, es lo que tú dices, no el, el estar, si estuviera Robert eh, con Estepa, el, el compartir eso con tus amistades, con tus compañeros, llévate eso, disfrútalo, que luego, escúchame, sí, al fin y al cabo es lo que pasa, luego eh, tú te preparas, lo haces lo mejor posible y luego ya eh, sales al escenario y ya no está en tu mano, son cosas que ya es un panel de jueces… Eh, oh, un panel de jueces o más cosas que hay ahí detrás... ...o lo que tú quieras, me da igual... ...pero al fin y al cabo disfrutar de la experiencia... ...te lo digo por experiencia, ¿eh? ...porque eh, llega un momento que compites... Eh, ...te vas con ese mal sabor de boca... ...y al fin y al cabo luego... ...y ya con los años y que, que ha pasado el tiempo... ...piensas dices... ...qué gilipollas, ¿por qué no saboreé más... ...el disfrutar de estar ahí con la gente... ...con la gente que quiero, con, ...vale, compartir esas cosas y tal... Compite ¿por porque realmente tú eres un competidor nato y compite para disfrutar, Sergio. Y lo que venga, vendrá. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo, personalmente, sí, sí. creo... Ver, mira, por ejemplo, Paco, ya te lo dije este año. Que a mí, por ejemplo, este año me quedo con cuando tú me viste antes de competir. Lo que me dijiste. Para mí ha sido lo más valioso. Porque para mí que tú me digas que, hostia, la primera vez que te veo como un culturista de verdad, que te, que te veo fuerte, a mí eso es lo que me vale. Pero luego, luego al final del día somos competidores y ya no se trata de ganar porque yo no he ganado en mi puta vida, o sea, yo nunca he tenido yo sigo él nunca he tenido un físico ganador pero sí he tenido la oportunidad de competir ¿sabes? de meterme en una comparación, yo he ido una comparación y me he metido en la primera comparación con el Martí y demás, y sabía que no, que no tenía o sea, que no iba a ganar, pero estaba ahí comparando pero ahora ya no tengo ese, ni esa oportunidad, entonces claro si no tengo ni oportunidad de, de decir, oye, que estoy aquí, que sí, que voy a quedar el último porque soy feo como, como, la, como una máquina de tabaco. Vale, pero, dejarme mostrarme, pero es que hoy en día, en el rumbo de tomar el culturismo, repito, culturismo, no ninguna federación, eso para mi tipo de físico es muy complicado, es muy complicado. A mí que me digan cuando termino de competir, chavales, y que me digan, hostia, a ver el del rollo de Branch Warren en esas movidas, a mí me flipa. Pero quiero tener la oportunidad de mostrarme que luego último. Pues alguien tiene que. Si para que hay un primero, tiene que haber un último. Si es que eso es así. Pero quiero tener la misma oportunidad de, de por lo menos que me miren, ¿sabes? Por lo menos decir, estoy aquí. Y creo que ahora mismo, conforme está el, el, el culturismo actual, repito, culturismo actual, no federaciones, es muy complicado para mi tipo de físico. Y tú, Raúl, sí, dile algo. Sí. Hostia, venga, dile, dile algo tú. No, es que en parte, tiene, a ver, en parte tiene razón en su forma de, de pensar. Lo que, lo que le voy a decir él ya, ya lo sabe prácticamente. Eh, yo no me lo pensaría. Yo iría a competir. Cada campeonato es un mundo, ¿vale? Y, y tiene, un, tiene una mezcla, como él comenta, tanto de, de, de apatía como de, de desmotivación por, lo, por el feedback, por, por todo lo que está relacionado, por todo lo que está comentando. Pero a mí me ha pasado eso. Yo, me, yo he hecho un campeonato, un campeonato, un campeonato, un campeonato y, he ido, y me he ido hundiendo, hundiendo, hundiendo, hundiendo, pero siempre he dicho, voy a sacar aquí algo diferente, por algún lado, o más seco, o menos peso, o más esto, yo soy una persona que no me estoy quieto, entonces voy a mostrar algo diferente, lo que sea, o sea ya no simple, claro, yo entiendo, voy a disfrutar, no, pero claro, vale, queremos al menos tener la oportunidad de que nos comparen en la primera Cambia algo, cambia algo y muéstralo y punto. Y la cosa puede cambiar y mira, lo mismo te vienes con esa espina. Lo que está claro es que tienes una espina clavada. Y si no compites, te vas a quedar con la espina clavada. Así que va, ve y por lo menos intenta quitártela. Sí. Sí, no lo sí, llevaré, ¿vale? si luego siempre voy, pero... Claro. Además, pero, claro. Mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa que los tres que estamos en, el, en, el, en la pantallita que se nos ve pequeños ahora, seguro que... Mira, yo este año no puedo competir, por temas de salud que he tenido y porque, bueno, hablándolo con los médicos, que me espere un año, que me lo planteé para el año que viene, pero este no tal. O sea, no puedo porque no puedo, por así decirlo. Raúl se tuvo que retirar porque no podía. Paco se retiró porque le salió de los cojones, pero ya a día de hoy no puede. Seguro que los tres, a día de hoy, seguiríamos dando por volver algún día al escenario, volver a prepararnos, volver a tal. Sí, y es algo... claro, a esto vamos, pero yo eso era mi situación de la temporada pasada. Y la temporada pasada la terminé de puta madre, porque yo decía, a ver, tú sabes que yo me, me quedé como me quedé, porque estuve con depresión y tal, y tenía la espinita de decir, pues ya el último campeonato que hice ya no era yo. Y tenía la espinita de volver. Ya, una vez vuelves, ya no te vale con volver. Ya, no, no, ya he vuelto. La parte del volver ya la he hecho. Ahora quiero otra parte. Y yo he estado entrenando... Hostia, es que he hecho una de Raúl. Es que terminé de competir el día de mi cumpleaños, me bajé del cenario, hice una comida trampa y al día siguiente otra dieta de competición. ¿Qué hice la, dieta, la comida trampa además contigo, Robert? Y al día siguiente dieta de la competición. Y así he seguido, ¿eh? O sea, ni me he desviado. Entonces, la, esa del querer volver y darme la pinitas la primera ya está más que Es que las situaciones esas, que ahora mismo estoy tan de puta madre conmigo que mañana me lesiono, Dios no quiera, y me daría igual no competir. O sea, que la situación en la que estoy es que como, es que me suena voy a competir, porque estoy súper en paz conmigo, porque me veo grande, porque me veo, o sea, yo, es que voy a intentar salir con más peso, que, o más grande que salí la otra temporada, entonces, todavía peor, ¿sabes? Pues, entonces, pues, ¿no? vamos. O sea, pero en paz conmigo, porque esta sensación de decir, que voy a volver, ya la hice. pero ahora, vale, claro, pero... ya he vuelto, ahora quiero más. O sea, antes no antes quiero... de que diga antes de que diga algo Paco, pero tú solo te preparas si compites. Con lo cual, si no compites, en tres meses vas a ser un gordo asqueroso de mierda. Y los, <risa> clientes, tuyos, y los, y los clientes tuyos cuando te vean van a decir, yo no quiero que me prepare este gordo cabrón que mírale cómo se ha quedado, mientras que Roberto ha tenido un infarto y mírale qué bien que está. Ahí te lo dejo. <risa> Ahí te lo dejo. Entonces, aunque como estás a gusto contigo mismo y tú solo sabes prepararte para competir, sigue a gusto contigo mismo. Es así de sencillo. Hombre, yo lo que no entiendo de la gente que tiene que ser una forma de competir y mantienen el estándar prácticamente de competir sin ánimo de competir. Sí, eso es no, no. Es, es, es, eso es incomprensible. Es pero bueno, Sergio, tú eres competidor, es lo que decimos. Y yo creo que, claro, es lo que dice Raúl, claro que sí, todos aquí somos competitivos 100%, y quiero salir a un campeonato, escúchame, y quiero salir a ganar, por supuesto, ¿vale? Pero eh, en ciertas situaciones es lo que decimos, tú ahora tienes la duda, voy, no voy, es que me encuentro un poco que quizá no encajo. Escúchame, vale, lo que dice Raúl, está bien probar cosas nuevas, eh, a ver si busca, yo creo que, que es... Sergio, busca el físico que a ti más te guste, el con el que te sientas más identificado, el, ¿vale? Que independientemente, cómo te vaya la clasificación, olvida la clasificación, que tú digas, esta esta ha sido mi mejor versión, este físico ha sido el físico que más me ha gustado en toda mi carrera hasta ahora. Y luego, pues hará lo que tengas que hacer, Sergio, sé si es que lo vas a hacer igual, porque… Vas a ir buscando, no, que se afino aquí, que es lo que tú dices, no tenemos una estética de tal. Escúchame, lo que, eh, haz, sí, haz, sí, sí, sí, haz sí. el culturismo que tú quieras hacer y muéstralo gustará más, gustará menos, pero al fin y al cabo, tú te vas a ir a casa con el sabor, independientemente de la clasificación, el buen sabor de boca, decir, me encanta la apuesta a punto, me encanta cómo se me ha visto en el escenario y te da igual lo que te digan el resto. Yo creo que, que esa tiene que ser tu mentalidad, Sergio. Sí, no, yo en estas sí, estoy de acuerdo contigo porque digo, yo, yo en su día hice caso a, a, a criterios, a estándares y tal, intenté… Eh, rectificar en medio de la temporada y claro, al final, uno es fuerte lo que es fuerte, ¿no? Eh, yo creo que aquí eh, Raúl era conocido por su definición quirúrgica, pa, bueno, Paco iba a decir por el tamaño porque también iba a cristal, que Paco era por todo. Y Robert, bueno, pues Robert porque se le vio un huevo en el escenario, tampoco aporta mucho más de eso Pero vaya huevo, pero vaya huevo. Pero vaya huevo, todo hay que decirlo. <risa> Hubo una que, sesión después de, de Robert con el huevo. <risa> yo a ti no te hubiera visto, Paco, haciendo una coreografía de Bob Paris en el escenario. Hubiera estado gracioso. Paco, ahí haciéndole tirando, haciéndole con el arco y eso. Pero yo creo que sí, cada, uno sí, tiene, yo. cada uno tiene que ir a lo que va, ¿no? Entonces... Eh, sí, pero claro, es que cuando una vez te va lo que va, lo que va directo contra un muro de hormigón. Entonces, a nadie le gusta su tartazo. No nos vamos a engañar. Sí, sí. yo creo que todos te entendemos. Lo que pasa es que, bueno, todos vemos cosas buenas, cosas malas. Pero, esa de, a ver, cuando un deportista se desmotiva en su deporte, en realidad lo mejor es retirarse. Y eso es algo que todos sabemos y todos lo llevamos dentro. Cuando la cabeza no está tirando para adelante, el cuerpo solo tampoco va a tirar. Entonces... Eh, al final lo que importa, como si fuera tu madre, es el bienestar, que estés bien y que le den por culo a los campeonatos si le tienen que dar o que tenga que ser con ellos. Pero vamos, que todos sabemos que vas a ir a competir con Estepa, que vas a ir al de Francia, que vas a ir a no sé qué. Tú te vas a retirar en noviembre o diciembre, que son los últimos. Eso lo sabemos todos. Lo sabes todos. No, no, no, yo hago un tiro en noviembre porque en noviembre me voy a hacer el Camino de Santiago. Que mi mujer se descojona, pero vais a ver que me ha el Camino de Santiago con mi padre, que tengo mucha promesa. Capaz. Estás de cojones, hijo de puta. Pues entonces, escucha, compite hasta esa época que estés medio ágil, medio en forma, porque si no, tú no te haces más de 100 metros andando, hijo de puta. Como te pilles gordo, anda que vas a hacer tú un camino muy largo. Es como un bulldog con Valium, tío. Este cabrón cuando está en volumen le cuesta andar bajándose del coche, hijo de puta. dice el camino de Santiago. Anda que… Es cuesta abajo, de Madrid, Eso es cuesta abajo hasta Santiago. O sea, no te quieres <risa> dar la hostia en el escenario y te quieres dar la hostia de en dos días andando haberte a hecho seis kilómetros y decir, mira papá, vamos, no, esto no, que, que esto no lo aguanto yo, ¿sabes? Yo hago, alguna vez que me ha dado por bajar, hacer cardio en mi calle, os juro que me, mi padre viene haciendo cardio por mi calle, mi padre lleva diez kilómetros mía y a veces le veo que viene en el horizonte… Y digo, joder, que me adelanta el cabrón y me empieza a picar. Y me acaba pasando, me dejo, tronco. <risa> Qué asco dar, tío. Qué asco da. Pero bueno.